Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos, y para vos hasta las 4 de la tarde, pero llegó el momento, llegó el gran momento de ADN emocional, con la conducción de Daniel Molina y todo su equipo, de Delia, de Cristina, para hablar de la columna vertebral, y algo más, ahora ese algo más, ese chimichurri a la tarde de ADN emocional lo va a poner su conductor. A quien le damos la bienvenida. Hola, Dani, ¿cómo va? Hola, Cari, hola, Deli, hola, Cris, hola a todos. Hola. Bueno, qué lindo. Otra vez estamos acá para hablar de la espalda, la columna vertebral, que hoy nos concentraremos en la cervical. Ahí está, ese chimichurri era la, cer la cervical. <risa> bueno. bueno, Dani, buen programa, chicas. Bienvenida, Dale. buen programa. Gracias, Cari. Muchas gracias. Bueno, para que empecemos a hablar de la cervical, este, tenemos que entender siempre que la espalda, la columna vertebral es el soporte del, de todo el cuerpo, ¿no? Pero en el caso de la cervical estamos hablando del soporte de la cabeza, cerebro, ¿sí? lengua, cabeza. Este, ¿Por qué lengua también? Porque estamos hablando de todo lo que sea un conflicto en, en, la, en las cervical estamos hablando de un conflicto de comunicación. Tanto como percibimos la, la, la percepción de cómo nos comunican, como lo que comunicamos al resto. Entonces todo conflicto en la cervical va a estar orientado en esta, en esta emoción inconsciente que es cómo lo percibo directamente. Entonces entendemos que la medicina tradicional va siempre a identificar eh, un conflicto en la cervical, dolencia, hernia, o lo que sea, como algún tipo de eh, postura negativa, o un exceso de, de, en un trabajo en una posición incorrecta, mm. eh, tensión por algún estrés, pero relacionado con la postura, siempre desde ese punto. Nosotros vamos un poquito más allá, después de un diagnóstico médico, que sería el que nos da la, eh, el, el punto exacto del, de la dolencia, de, de cada vértebra del cuerpo, ¿no? en este caso en la cervical. Entonces, después de ese diagnóstico, nosotros podemos empezar a trabajar lo que sería el inconsciente emocional que nos causa esta, esta tensión, estrés, de miedo, de desvalorización en ese punto. Porque todo lo que es la columna hablamos de desvalorización, todos los conflictos. Entonces... Mm, de ahí salen un montón de otros síntomas, ¿no? Que tienen que ver con hernia, osteoporosis, eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Eh, todo lo que termina en itis, recuerden que es, estamos hablando de iras, enojo, ¿no? Este, y tortícolis, ¿tá? Ahí también la tortícolis de en un enojo en particular, este, que también podemos hablar en, sí. este, en este espacio. Vamos a concentrarnos ahora en la C1, ¿tá? Que es la primera vértebra. Este, que estamos hablando de un, un padre, una autoridad está dentro de mi sentir. Esto no quiere decir, ¿se acuerdan que no quiere decir que sea el padre real? Sino puedes también eh, ser un padre simbólico. ¿sí? En el caso de las parejas de las mujeres, puede ser un padre o un, un hombre también que estamos ante una autoridad. Esa rigidez de una desvalorización de querer. Eh, que el otro sea como yo quiero que sea, que me valorice. Entonces siempre estoy moviéndome a través de una necesidad que no la puedo alcanzar a esa presa, a eso que yo deseo, que es la comunicación con mi autoridad, mi padre. Entonces, está afectada en la C1, la lengua ¿sí? y el cerebro. Entonces, que sería la comunicación entre lo que pienso y lo que digo. Entonces me construyo una forma de percibir con una personalidad estricta, extrema, de sobreexigirme para poder ser reconocido. Eso es una necesidad que hace el inconsciente en la forma de percibir el amor desde niño y que de adulto quizás sigue implementando este, esta forma de, de actuar en relación laboral o afectiva dentro de su clan Entonces, esa... Esa, esa dolencia en la C1 nos habla de, de, de este conflicto con la autoridad de sentirse no amado y siempre que no se reconozca esa desvalorización va a seguir agravando esto hasta puede llegar a una hernia de disco ¿no? este, pero mmm, vamos a pasar a la C2 a no ser que quieran ya preguntarme algo sobre la C1 porque está este sentir este sentir eh, está relacionado con, como dije, una persona estricta, eh, que está totalmente eh, siendo estricta con el resto y con ellos mismos, y que también están buscando la perfección para encontrar el reconocimiento inconsciente de su autoridad. En este caso puede ser simbólico, si es grande, en, en el trabajo, o en su actividad, o en lo que haga, Siempre una exigencia inconsciente, no poder parar. Es como una adicción a esa búsqueda que nunca va a encontrar hasta que no lo pueda comprender y aceptar y reencontrarse con, con su realidad, ¿no? Sí. Decime Delia, que se escucha no, bajito. No te muevas. No te muevas, quieta. No, que uno va asociando, eh, es su vida, viste, no, voy a preguntar nada. Bueno, bien. Eh, es, ¿Es clara la C1 o no? Perfecto. ¿Sí? sí. Se entendió perfecto. Vamos a la C2. La C2 habla de eh, sí. o, oídos, ojos, lengua también, eh, boca. Eh, todo esto entra en lo mismo. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que estoy observando y estar escuchando, ese juicio permanente del no ser reconocido puede que me afecte todos estos, eh, estos órganos que también están relacionados con esta vértebra. Así que si yo tengo un problema de no querer escuchar esa falta de reconocimiento, me va a afectar el oído, que es lo que no quiero escuchar, pero también estoy expresando la segunda vértebra. Esa segunda vértebra está relacionada con todo eso. Así que muchas veces aparece primero el síntoma en lo que estoy viendo o en lo que estoy escuchando y también en la vértebra. Así que la asociación de todos estos síntomas también me da una información para llegar a, al concepto de lo que es el sentir inconsciente de la persona para poder desprogramarlo, ¿no? Siempre a través del diagnóstico médico volvemos al punto principal, ¿sí? Yo me hice un machete acá sí. para no perderme, ¿no? Eh, eh, en realidad estas personas eh, tienen... Eh, un concepto de viejas creencias que no quiero modificar ¿sí? no, no quiero modificar las creencias viejas y, porque es la forma de percibir, esto nos pasa en un montón de síntomas, que nosotros nos resistimos a querer modificar porque es la creencia que tengo para ¿eh? entonces vivo mucho con temor al futuro y me concentro eh, con irritabilidad en, la, en, en lo que estoy viviendo ahora esa irritabilidad me habla de la intolerancia de lo que estoy viviendo con, puede ser un referente paterno, con la autoridad, porque está relacionado uno y dos, siempre, acuérdense que cada parte está siempre pegada a la otra, y algo tienen un poquito de una con la otra, entonces esa relación que me va a llevar a que a que puede ser también en un tema laboral, entonces en un tema laboral, eh, un referente paterno dentro del trabajo y que me provoque esta irritabilidad ante una desvalorización que siento con respecto al, al, a mi jefe. Sería, ¿no? o al, eh, bueno, en realidad todas van a traer quizás dolor de cabeza, ¿no? pero lo que estamos relacionados con la migraña era la C1. ¿sí? La migraña, de, después todas, pueden relacionar a un estrés, que poca irrigación, que me provoque dolencia de dolor de cabeza, pero sí la migraña permanente, estamos hablando principalmente de la C1, a no ser que haya otro tipo de, de síntomas, ¿sí? que no tenga nada que ver con las vértebras. Este, eh, me fui ahí, eh, bueno, esto de la C2, hablábamos de una eh, incoherencia, de una con, constante... Eh, eh, carencia de, de afecto, de creer, ¿no? de, de, de lo que tiene que ver como referente. Siempre nos volvemos a la infancia porque es como aprendí a percibir el amor de mi infancia. Entonces siempre me voy a sostener en la forma esta de percibir. Después nos vamos a la tercera. Hablamos de la, la, la laringe. También es una irritación, una irritabilidad. La, la irritabilidad eh, de esta forma de percibir, de poder exteriorizar lo que realmente eh, eh, no puedo ¿sí? entre que lo que estoy lo que me afecta a las cuerdas vocales también, eh, que es lo que me paraliza de poder exteriorizar no, no estoy entre eso, entre exteriorizar eh, lo que quisiera, no, no lo hago entonces se canaliza el estrés en esa zona y es posible que pierda la voz y la posibilidad de esterilizar ¿sí? o inflamación en esa parte. ¿sí? Eh, también estamos hablando de eh, en esa parte, en la 3, está relacionada con la 2, así que está de la mejilla, cara y oídos. Así que están relacionadas unas con otras cerca. Por eso, muchas veces, en, esta, en este caso, eh, eh, del rostro eh, aparecen. Eh, granitos, ¿sí? ¿cómo se llama? cuando tenemos ne, el acné eh, ese más eh, y todo en la mejilla el rostro de sentirme feo de sentirme eh, feo porque no no, por lo que me dicen ¿sí? por lo que me están expresando no poder expresarme ni que y recibir todo lo que estoy eh, recibiendo de desvalorización así que me afecta también en toda esa esa parte ¿Querés contar algo, Chris? <risa> no, sí, la pregunta es la siguiente. Eh, la hablamos de que siempre previo un diagnóstico médico. Ahora, voy al médico, eh, me encuentro un dolor, digamos, me hacen una placa, yo que sé, una imagen, en la primera, o en la segunda, o en la tercera. Digamos, a partir de ahí, necesito la información. Ahora, si claro. yo no tengo esta información que vos estás dando... ¿Cómo, ¿Cómo hago para resolverlo? Bueno, principalmente cualquier dolor que tengas en la cervical, en las siete vértebras que tenemos, cervicales, vas a entender que hay un conflicto de desvalorización dentro de lo que sea la comunicación. ¿verdad? Si querés llegar a algo más específico, igualmente solo reconociendo tus vértebras, podrás entender, aunque le agarres por uno, que está muy relacionada una con otra, este, cuál es el sentir, entonces cuando nosotros hablamos de cada vértebra en particular vamos a poder reconocernos para poder eh, aliviar esta emoción dejando de pretender que los demás sean como yo quiero que sean sacándole juicio a entender que cada uno es como es, papá, mamá, para ser como fueron y voy a ver el resto a través de la unión dentro de lo que hablamos siempre nosotros la unión de, de mi sentir con el otro, que es papá, mamá y hermanos. Entonces voy a empezar a ceder este, este juicio que me hace tan inflexible a poder percibirlo de otra forma, porque está relacionado con la necesidad del ego, ¿no? del niño eh, frustrado de no poder haber tenido eh, eh, saciado esa, esa, esa frustración de necesidad de amor, de cariño, de, de valoración. Este, podemos asociar cosas transgeneracionales, pero tiene que ver con el mismo sentir. Igualmente, en este caso, eh, les digo, eh, tratemos de reconocer el consciente. No es malo buscar eh, lo que es la emoción transgeneracional, es buenísimo para entender. Y cuando uno empieza a interpretar, quizás en lo transgeneracional, cuando reconoce un sentir. Eh, de mi padre, su abuelo, algo así, y a mí me hace ruido, me emociona sentir algo de eso, es porque realmente estoy sintiendo la realidad, que es lo que siento yo, que quizás lo tomemos distinto uno que el otro, pero cuando recibimos una información y sentimos una emoción, es cuando realmente recién llegamos a la posible desprogramación, ¿sabes? porque estamos reconociendo realmente lo que no queríamos ver, que el ego... No nos deja ver porque recuerden que siempre hablábamos de que los ojos del alma son los que pueden ver y los ojos de, de, del ego no ven. ¿sí? Este, entonces, ¿por qué? Porque si no, desaparece el síntoma porque me tengo que hacer cargo de mí mismo en vez de echarle la culpa al otro, que es lo que hace el juicio del ego. no Siempre está reconociendo el problema afuera y nunca el tema adentro. Entonces, desde ese punto es que uno empieza a desprogramarse. Y, y de, este, de esta forma es cuando nosotros, cualquier persona puede eh, ayudar a través de esta información a que el otro se reconozca. ¿sí? Esto está bueno para psicología y medicina también, ¿no? que asocien lo que ellos saben para poder desprogramar y reconocerse personalmente. Nosotros no estamos de, de, en desacuerdo de nada de lo que existe como medicina y psicología, psiquiatría, que pero sí está bueno aportar un, una herramienta más que sería un mapa de un sentir emocional que la gente no puede percibir. ¿Sí? Claro, porque vos, si vas con una... Sí. No sé si me, si, me escuchan, si me escuchan. Sí, más fuerte. Bueno, si vos vas con el médico diciéndole no que tenés una contractura no, o está no. el mismo ellos te van a dar un relajante no, no, no, muscular. No, no, bueno, bueno, esto sí. en contra ayudaría por ahí a relajarnos, pero hay, hay, hay que trabajar con la, la observación, básicamente, ¿no es cierto? Claro, nosotros siempre hablamos de que cualquier medicamento lo único que va a hacer es un parche, ¿no? Eh, cuando nosotros tenemos un dolor de cabeza nos van a dar una valla y si, si nos sigue doliendo nos van a dar más cosas. Esto le pasa a muchas personas, en este caso de la C1, que tiene migrañas y siempre le están dando algo para poder relajarse, para poder este, eh, aliviar el dolor, eh, pero en realidad nunca están llegando a la fuente, que sería el, el, la forma de percibir para que yo esté estresando justo esta abertura Porque para mucha gente todavía esto es nuevo, no, no, no pueden reconocer que están conectados todos estos hilos que tenemos, eh, que bajan la información, la energía, para, están conectadas con los sentidos emocionales, ¿no? Entonces... Por eso se estresa y se relaciona con órganos. Se estresa una parte este, y, y a su vez varias partes en el cuerpo. Y que después con el tiempo manifiesta en una enfermedad. Por ejemplo, cuando hablamos de una hernia de discal, estamos hablando de una persona que, que tiene una sobrecarga, de, de, como dice la hernia, de algo que está haciendo un sobrefuerzo para llevar lo que vive en una incoherencia emocional. Ellos quieren sostener algo de, sobre una creencia de que no es lo que quieren. Entonces es una contradicción. Lo mismo que la tortícolis. Cuando yo no puedo mover el cuello, estoy viviendo una emoción contradictoria. Estoy diciendo sí cuando quiero decir no, o digo que no cuando quiero decir sí. Y en realidad es una contradicción. Por eso está bueno reconocer qué es lo que no puedes mover. Así o así, para la tortícolis. Si estoy no pudiendo bajar la cabeza, estoy entendiendo que no quiero decir sí a algo que quiero decir sí. Y esto, no quiero decir no, tan simple como eso, a algo que eh, no puedo decir no a algo que quiero decir que no, y estoy haciendo lo contrario siempre. Eh, por eso la actitud que estoy tomando siempre es un camino diferente a mi emoción. Entonces, ¿dónde se canaliza? Donde se interpreta la incoherencia. ¿sí? De, del sería. sentido biológico. Porque cada articulación y cada parte del cuerpo nos da un sentido biológico para poder identificarlo, que, cuál es el, el... para qué está. Entonces, el no y el sí. En este caso, todo el cuerpo tiene un significado muy similar. Nos vamos para la cuarta, la cuarta vértebra, que ahí, ahí yo junto a la cuatro, a la cinco y la seis, las junto a, la, a las tres, ¿no? Porque habla de la tiroides, la lengua, eh, esta relación y la voz sí, eh, hipertiroidismo o eh, hipo. hipo y Este sentir ¿no? que no llego a tiempo o, o que estoy perdiendo el tiempo ¿Sí? estoy perdiendo el tiempo donde estoy o que no voy a llegar a tiempo ¿Está bien? Este y, bueno, todo esto se relaciona con el mismo tres, pero están dentro de las mismas 4, 5, 6. Pero eso vamos a identificarlas igual una por una, ¿no? Que yo también me vuelvo al machete porque son un montón. Eh, eh, en realidad, eh, lo que expreso y lo que recibo serían. O sea, yo expreso amor pero no estoy recibiendo amor o un conflicto de lo que expreso realmente que no lo quiero expresar o que no lo quiero recibir o viceversa. Siempre es un conflicto contradictorio ¿sí? con lo que doy y lo que recibo en la expresión, lengua, la, la, lo que me estoy comunicando. ¿sí? Este, después, eh, eso, eso, eh, eh, que hablamos recién estamos hablando de un tema digestivo también, ¿eh? porque lo que me cuesta digerir, lo que me cuesta digerir de lo que estoy percibiendo. Así que también está eh, conectado un poco la digestión en un montón de actitudes cuando estoy viviendo esos síntomas de estrés, ¿no? canalizan la digestión, porque estoy eh, lo que están diciendo, lo que estoy diciendo, no lo estoy pasando como corresponde. Me voy a la 4, que digo boca y nariz. Eh, en realidad la 4, cuatro, la cuatro, eh, yo la, re la relaciono pues, más con algo cotidiano que tiene que ver con el día a día, que puede ser en lo laboral. Si tenés un estrés laboral, o tenés en la comunicación, eh, se va a ir a la, a la C4. La C4 es la incoherencia emocional de este sentido de rechazo a una autoridad, ¿sí? pero dentro de, de mi trabajo. Está eh, relacionado es igual con papá y no, mamá, pero no es lo mismo este, que, que directamente lo que es un vínculo eh, afectivo que representa la autoridad. ¿sí? Es algo cotidiano, un estrés que se canaliza en la 4. ¿sí? Eh, eh, la faringe. La faringe habla de lo que vivo como injusto siempre. La faringe también nos no da la posibilidad de, eh, de expresarnos, hablar. Es como habernos, eh, eh, haberse bloqueado eh, lo que es la, la, la información, es ira, enojo. Eh, la información con respecto a algo que no puedo expresar, que me da mucha bronca, mucha rabia de un suceso o un impacto emocional que viví, que no, me, que no me deja expresarlo y seguir. ¿sí? es Obviamente es un conflicto de desvalorización también, porque lo estoy viviendo eh, con esa ira de algo que me sorprende, ¿sí? algo que me pillaron, o, o que, que pillé, digo, pillé esa, que que atrapeo, que vi, o que descubrí algo, y que me provocó mucha ira y me bloqueó, este, o algo que me sorprende a alguien y que me bloquea la... Parte de exteriorizar y de provoca esta ira, y bueno, y, y así lo manifiesto en esta vértebra y eh, en la faringe. Eh, las amígdolas también hablan de injusticia, que sería la 6. Las 6 ¿sí? habla de injusticia. Eh, las amígdolas, eh, en realidad, esto nos pasa mucho ¿no? con las anginas. ¿sí? Por eso está relacionado una con la otra, ¿no? La simple anterior, la quinta con la sexta. Y después si pasamos a la siete, que la siete es, habla de la sumisión, ¿no? De no poder, no querer no agachar la cabeza ante otro que es una autoridad. Entonces, este siempre voy a canalizar en la siete. La siete me está diciendo que tengo, estoy haciendo algo emocionalmente contradictorio, que es la sumisión ante alguien que no quiero, que tiene que ver con este sí. referente. O sea que estoy agachando la cabeza, o sea, estoy aceptando algo que no quiero aceptar. Esa es la incoherencia emocional. Pregúntenme, porque parece que ahí. Sí, eh, a mí a mí me gustaría que por para nosotros es algo habitual que hablemos de incoherencia emocional. De incoherencia emocional. Te escucho sí. muy bajito por eso. Para nosotros por ahí es habitual que eh, hablemos de la incoherencia emocional. Eh, ¿Cómo una persona que, bueno, por ahí es la primera vez que empieza a escuchar sobre esto, eh, puede detectar o puede darse cuenta de que está viviendo una incoherencia emocional? Bueno, siempre vamos a reconocer la incoherencia emocional con lo contradictorio. Así como en esta última Vértebra 7, si me duele mucho la, la Vértebra 7 no me puedo anteponer ¿sí? ante lo que yo veo como una autoridad una autoridad puede ser un hijo también ¿eh? porque acuérdense que cuando falta un padre este, quizá la mujer pueda eh, tomar como macho alfa ¿se acuerdan? esa parte que hablábamos nosotros como un referente también eh, y entonces también es una autoridad entonces no me puedo anteponer a esa autoridad que me está exigiendo cosas y mm, estoy negociando entre la lógica, el consciente y lo que es inconsciente, eh, que en realidad me, una parte mía me dice, no, no, no tengo que ceder y estoy cediendo por amor. ¿Y el, qué sería amor? Amor es una desvalorización a, a perderlo, a no sentirme reconocida o, o reconocido, o ¿entendés? ¿entienden esa parte? ¿Así? Esa es una incoherencia emocional. O lo mismo con la pareja o con una autoridad, una autoridad laboral o una autoridad papá y mamá, en los dos sentidos que en todos los sentidos que uno crea que está haciendo algo eh, que siente de una forma y piensa de otra. Pienso que tengo que hacer esto. Le, mi intelecto le gana a la emoción. Entonces eh, se interpone ante la emoción y vivo esa, ese estrés en alguna vértebra en particular que está relacionado con este sentir que estamos hablando en cada como el sí el no a la las y como en realidad en todos los sentidos de cualquier síntoma que haya en el cuerpo. Sí, te pregunto algo. Decime, sí. vos te referiste, no recuerdo exactamente si era la quinta con el, eh, que la, la vinculaste con las amígdolas y la, angina? Sí, la La sexta. La sexta. Eh, la sexta. Bien. Bueno, eh, yo pertenezco a una generación donde... Eh, diría que a casi todos los chiquitos les acaban las amígdolas. Bueno. Después, claro, después este, digamos, se interpretó de que la amígdala era una defensa del cuerpo y más, de parte del, del, del, del todo, y este, no se volvió a tocar a los chicos. Pero ahora hay una nueva camada de, de especialistas que sí vuelve a atacar a las amígdolas. Ahora, cuando vos sos chico, ¿cómo lo podés vincular con la emoción? Y en realidad... está eh, decidiendo por vos? Sí. Yo, como padre, te diría que primero eh, entender que está viviendo un conflicto de desvalorización. ¿sá? Por algo que quiere decir y está viviendo en incoherencia. Hace una cosa y está diciendo otra. No lo está diciendo, al revés, perdón. No está diciendo lo que quiere decir y está haciendo otra cosa. Entonces... Eh, un conflicto de valorización eh, en lo que provoca las anginas ¿entendés? tiene que ver con esto que estoy quisiera decir eh, y no lo estoy diciendo. Por eso es un sí. enojo también, es una irritación. A, a, puede ser a celos. A, esto, eh, si vos hablas de, del clan que estés pensando, si ¿sí podés recordar quiénes eran los que más anginas tenían. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo tenés visualizado? Cuando me digan lo tenés. No me digan nada. ¿Lo tenés en tu mente? Sí, sí, sí. Bueno. Es que yo no tengo ¿no, registro. Sí. Una vez que lo tengas en tu mente, ¿cuál era de esas personas? Te voy a hablar de que seguramente, biológicamente, era el segundo. Más que los otros. Esa es una de las características, ¿tá? porque siempre hay una cuestión de, de, de celos eh, y de, de buscar la, la, ¿cómo se llama? la búsqueda del reconocimiento. ¿Qué vértebra, perdóname, ¿qué vértebra dijiste esta? La sexta, te decía. La sexta ah. vértebra. Eh, primero y segundo, los primeros, claro, el primero también siente mucho celos, pero es primogénito. Entonces, cuando hablamos del amor en la infancia, hablamos de esta de desvalorización, que no es real, pero sí es la que siento por búsqueda al reconocimiento, que es una cosa natural y biológica de un chico en la formación del ego. Entonces, cuando siento esa desvalorización, eh, enseguida eh, me ataca el, la, al mídolo. ¿sí? Entonces, también lo puede vivir el primero, segundo, tercero, los tres, pero la característica más fuerte eh, por, por este, estadística son más los segundos esto no quiere decir que no sean nada más que los segundos no pero digo, de si de vos que, ya... que tenés hijos el segundo tuvo más anginas que el primero vos también, Delia, tuviste dos hijos seguramente sí, pero, ¿Pero yo, vos sabés cuando yo me reía hace un rato eh, de, la, eh, de la, sí. la vértebra, la segunda eh, sí. yo digo, De, se, de tu segundo hijo. Claro, sí, sí. Todas las características que vos estabas dando eh, parecía sí, el segundo hijo. Bien. Bueno, cada uno se va a ir identificando eh, en, dentro de su clan para ir aprendiendo y, y reconociendo al otro o uno mismo, ¿no? A medida que podemos ir hablando. Cristina, me vas a decir justo algo y te, te corté. No, no, porque vos este, eh, estabas explicando digamos que el, el, el segundo tiene el repetición más anginas yo no tengo registro de haber tenido anginas, pero quiero decirte que yo tenía un hermano mayor que pasó primero por el mismo por el mismo hecho que también le sacaron las ah, y no. Se las sacaban sí, como el nervio vago también exactamente esas, sí. era como que y me sacaron las amígdalas claro ¿a vos? Mirá, bueno, habría que ver y profundizar más cada, cada, cada órgano, cuál es el sentido que nos da de protección, ¿no? Eh, y, y bueno, las glándulas nos protegen de una forma, aparte nos están avisando de, de, de un síntoma, así que, eh, ya lo podemos tocar en otro momento. Pero, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo más de la cervical? o ya terminamos con cervical. Así son cortitos sí. de cervical, y pueden buscarlo después en lo que es la cervical, lo que es dorsal, lo que es eh, lumbar, lo que es sacro. Entonces, este, si bien juntamos eh, la, la otra vez lo que es sacro con, el, con las eh, lumbares, eh, podemos este, hacer este cortito, así la gente puede identificar rápidamente lo que es la cervical. ¿Sí? Sí, a, mí, a mí me gustaría preguntarte, eh, porque viste que hay gente algo cotidiano, como, como dolor, dolor de cervical. Pero viste que, como la torticola, como algo que te viene de repente. Un dolor de repente que no te podés mover. Bueno, ese dolor de repente. Principalmente estamos siempre hablando de, de pensamientos rígidos, ¿verdad? En toda la cervical. Y, y lo que vos decís que es eh, de repente, de repente es la emoción que me causa con lo que estoy viviendo, que sería. ¿Cuál es el impacto? El impacto es algo que estoy viviendo en incoherencia. Otra vez, volvemos al sí y al no. Estoy haciendo diciendo que sí y lo que estoy diciendo que no. Eso sería las artículos O directamente todo el estrés de eh, la cervical de, de un pensamiento rígido que me contractura todos los músculos de, de los hombros, ¿no? Este, y que lo llevo con, con un pesar, ese, ese estrés. Así que bueno... Nos despedimos acá, por hoy. Dale. Bueno, okay. gracias a todos. Nos visitas, Kari, ahí. Y, si y Dani, no... acá estoy, acá estoy, por supuesto. Bueno, bueno, nos despedimos acá entonces. Bueno, gracias, Kari. Gracias, gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta, chau, el, chau. Próximo, hasta el próximo martes. Chao, chao. Chau, chau. chau, chau. chau, chau. chau.